amigos del Semanario Audio, Sean bienvenidos una vez más a su café en Gaudí. Y en esta semana nos encontramos en la parroquia de San Pío X. Panchote, ¿cómo está esta semana? Muy bien, Gabriel. Pues agradecemos al Padre Juan Rodríguez Alba, párroco de San Pío X. Una de las parroquias que a pesar de ser joven, relativamente hablando, tiene mucha tradición. Mucha gente viene aquí a misa los domingos y pues se han hecho muchos eventos también. Es una parroquia muy viva. Padre Juan, muchas gracias por recibirnos. Gracias por ustedes, su presencia, y un saludo a todos los fieles, a los que nos ven. Muchas gracias. Adelante. Nuestro sí. híbrido entre ellos. Vamos amigos aquí en la parroquia de San Pío X y en esta ocasión, como saben, tenemos nosotros la presión de hacer la afirmación aquí en el Bautisterio, el lugar donde en programas pasados nos decía el Padre José García, es donde inicia la vida cristiana de todos nosotros. El nacimiento a la nueva vida. Los neófitos aquí es donde nacen, en la pila bautismal. Nacen a la vida eterna. Bueno, entonces... Este, quisiera poder, que se me pudiera platicar, ¿cuál es la historia de la parroquia ¿Cuándo se dirigió? Mira, aquí esta parroquia, bueno, primero estos terrenos fueron danos por vecinos de aquí, entre ellos verdad, un señor muy generoso antiguamente, ¿verdad? don Francisco Losornio. Y esta parroquia se desprendió de la parroquia del Perpetuo Socorro, eh, se erigió el 4 de septiembre de 1961. Ya Yo soy el quinto párroco, el primero fue don Jesús Trinidad Narváez, el segundo don José de Jesús Ramo, ellos en paz descansen, de feliz memoria, don Valente Aranda, de Jesús Aranda, su hermana sigue aquí trabajando en la parroquia, también ha fallecido, Dios los tenga a los tres en su reino. El Padre Eduardo Contreras, que es el que eligió este actual edificio parroquial y el auditorio que está aquí a un lado, y otro, algunos otras la notaría, algunas otras dependencias, un, aparte del auditorio, pues, dijéramos, los cuartos donde este, se hospedan personas para cuando hay retiros aquí de, inter, de estar internados. El Padre Eduardo Contreras, y yo soy el último párroco, empecé aquí el 4 de julio del 2014. El 2014 ya prepara para su sexto para siete años, años. Y ya si nos da el próximo mes. Ah, qué bueno. Pues felicidades por adelantado. ¿Verdad? Pues <risa> felicidades. <risa> yo muy agradecido porque aquí los fieles me han apoyado muy bien. Y hablando, por ejemplo, de los fieles, ¿qué nos pueden explicar sobre el, la devoción de estas comunidades? Mira, la gente de aquí de yo, yo lo veo este... Con una fe muy sincera, claro que ahorita con esto de la pandemia, pues muchos se han asustado y este, se retiraron un tiempo y están volviendo. Aquí vienen personas, pues de muchas partes de la ciudad, porque tienen una cierta facilidad del estacionamiento, ¿no? Entonces vienen porque, claro, pues también porque les gustan las celebraciones, porque tratamos de hacerles accesibles los sacramentos en el sentido de no poner así... Trabas que no son necesarias, ¿no? Pedir los requisitos básicos, las condiciones básicas para que accedan a los sacramentos, como debe ser principalmente la debida preparación, la verdadera fe. Entonces, por eso vienen, porque, bueno, tratamos de atenderlos. Y las personas vienen mucho aquí porque saben que yo les hago oración a los enfermos, eso también. ¿verdad? Y luego, pues, ponemos el Santísimo a las horas que no está la Eucaristía, también vienen para orar ante el Señor. Y sabemos que aquí también les hemos este, ofrecido espacio para rezar el rosario, para hacer la adoración este, al, a la Eucaristía, le digo, para hacer las horas santas sacerdotales. Pero vienen también porque aquí anexo, como les digo, está el auditorio. Aquí les damos pláticas prebautismales a las personas que vengan de cualquier parte de la ciudad, porque se les da una preparación con el querigma. ¿no? También hay retiros prematrimoniales, hay retiros para papás y padrinos que van a recibir, cuyos hijos o hijados van a recibir los sacramentos de iniciación cristiana. Y se solicita el auditorio para muchos, muchos otros eventos, ¿no? Como la formación de agentes laicos, a veces para graduaciones de escuelas, a veces para algún festival así, bueno, de piano de personas por aquí cerquita, ¿no? Entonces, por eso los fieles conocen la parroquia desde hace mucho, les gusta venir aquí a este lugar, lo recibimos con mucho gusto y estamos agradecidos. Por su presencia, porque sabemos que todos también nos apoyan no solo con sus oraciones, sino también a veces con sus donativos en la medida que pueden. Y ahora que ya este se decretó que se van a reactivar las actividades pastorales, ¿qué grupos pastorales tienen aquí en la parroquia? Han seguido siempre este, trabajando, aunque sea en línea, el equipo de, pues, catequesis prematrimonial, ¿no? También el equipo de es infantil, también en línea. Un grupo que se llama también este, la Guardia de Honor, porque prepara a la gente, pequeños grupos, para luego hacer consagraciones al Inmaculado Corazón de María. los dos corazones, en unas fechas establecidas, porque ellos sienten que es una forma de crecer en su conversión, consagrarse. Entonces, han seguido ellos trabajando en línea. También los de liturgia. Algunos otros grupos, como ahorita son los jóvenes, ellos nada más se reúnen los equipos coordinadores. ¿no? Un grupo que se llama Fuertes de la Fe, otro grupo que se llama Crijunupa, que trata de hacer sí, pues la reconciliación entre hijos y padres, porque sobre todo invitan a personas cuya familia está desintegrada para tratar de vivirlo Y un grupo que se llama EPA, evangelización para Adolescentes, que es, aquí prácticamente vienen de, de toda la ciudad. Ellos han estado nada más, en los coordinadores, porque ahorita con lo, las este, restricciones de la pandemia no podían hacer retiros Internados, ¿no? internándose como era la costumbre aquí en la parroquia. ¿no? Pero siguen estos grupos trabajando. Desde luego, que aquí también hay una escuela parroquial que inició con el padre Eduardo Contreras, la escuela de teología ¿verdad? y escuela de digamos, formación crecimiento humano, que hay personas que ya tienen tiempo dando esta escuela, digo desde tiempos cuando el padre Eduardo hace ya casi 40 años, que él este, inició, alrededor de 40 años, inició en esta parroquia con esta escuela de, de formación de agentes laicos. Se involucraban sacerdotes de la parroquia y fieles cristianos laicos, pero que tenían preparación en ciencias así religiosas verdad bueno, y con todo esto que me platica usted, pues podría yo decir que se puede decir que su parroquia está muy completa, tiene muchos grupos, las comunidades saben que están muy unidas. Mira, sí, pero también siempre nos falta, ¿no? Nosotros siempre creemos que es necesario insistir más en la formación de los agentes laicos, de los agentes de pastoral. Y también nosotros, este... Como ahora con la cuestión de la pandemia, también suspendimos las reuniones presenciales del Consejo. Nos estamos otra vez reactivando. No hemos llegado todavía a tener la presencia de los fieles como antes de la pandemia. Ni, ni los fieles en la misa, ni los fieles, dijéramos, los integrantes de los grupos apostólicos. En eso estamos otra vez. ¿no? Queremos nosotros, estamos invitando pues a los fieles que vengan, que se reintegren. Muchos sabemos que porque se enfermaron o porque han fallecido, ya no va a ser posible que venga. Pero los más que podamos los queremos así rescatar, hacer que se recupere, ¿no? La parroquia tiene vida porque, mira, el, parro, el padre Eduardo, pues, de que yo recibí esta parroquia, él se preocupó durante años en la formación de agentes y eso le dio, pues, vida aquí a la parroquia. Porque incluso el grupo que aquí tenemos de... Este, evangelizadores para ir a, para dar los retiros de querigma a las personas que después van a recibir bautismo, que van a recibir algunos sacramentos, sobre todo la confirmación del matrimonio, han, se, han sido solicitados por otras parroquias para que también les ayuden a con los retiros de querigma formar ahí, dijéramos el conjunto de agentes pastorales que apoyan a, la, que apoyan a las parroquias. Entonces, eh, eh, se prepararon desde hace mucho tiempo y han sido generosos y constantes en su preparación. Yo que algunos sí, lamentablemente, han desertado por las cuestiones de la pandemia, por algún otro motivo, pero la gran mayoría, 60, 70 por ciento, siguen, siguen aquí activos en la parroquia. Eso es muy bueno. Es bueno. Y recuerden todos ustedes, continúen con nosotros, denle like al video, compártanlo si les está gustando y donen los estrellas que eso es muy importante para continuar con estas labores. ¡Continuemos! Continuamos, amigos de un café en Gabriel, y seguimos por este recorrido por la parroquia de San Frío X y con su señor cura, el padre Juan Rodríguez Alba. Padre Juan, hace rato decía que una de las cosas que ofrece esta parroquia a los fieles de la que es la oración por los enfermos. Yo creo que todas las parroquias lo ofrecen. Aquí, aparte de ofrecerles la, la unción de los enfermos cada mes a, los, a la misa de 12, Muchos ahorita se han ausentado, el, el segundo sábado de cada mes se han ausentado porque como son personas mayores, o sea, no los familiares no los quieren exponer hasta que se normalice la situación, pero o sea, vienen muchos fieles para este, orientarlos a su... Recuperación de la salud, sobre todo cuando sienten que hay algún daño maléfico. Entonces, por eso también orientarlos, ayudarlos, para que no vayan a ellos a caer en manos de pues, algunos charlatanes o curanderos, que a veces eso les afecta más, o que vayan a eso de las cartas, o sea, de tarot, que a veces les hace más, más mal que bien. ¿Qué proceso debe de seguir una persona que siente que tiene algún maleficio, algún tema pues del maligno para pues, ser atendida y para descartar o afirmar que sí existe algo? Mira, primero pues descartar que traiga nada más algo mental, ¿no? Pues que un médico le dé una este, auscultación, ¿no? un diagnóstico, un médico, no sé si es neurolog, un neurólogo o algo así. Y luego también, o sea, yo aquí siempre les recomiendo a las personas eh, que se acerquen a los sacramentos, que se confiesen, que pues, hagan oración, rosario y que participen de los sacramentos, la Eucaristía los domingos lo más que puedan entre semana. Desde luego que lean la palabra de Dios, porque la palabra de Dios los rubina, los forma y también los defiende. Y invocar también la ayuda de San Miguel, primeramente la Virgen, ¿no? de San Miguel el Arcángel de Los Ángeles, y también a utilizar sacramentales. Yo les, aquí exorcizo agua, sal aceite, y siempre les digo, miren, la medicina es la conversión, la confesión, comunión y rosario. No hay que tomar los sacramentales como amuletos, que no se reduzcan a utilizar los sacramentales. Es el proceso que la persona eh, se arrepienta si está en con algún impedimento para recibir los sacramentos, pues que busque hacer a un lado ese impedimento. Y si de momento no puede recibir la comunión sacramental, por lo menos que reciba la comunión espiritual, pero que no deje la oración, este, el rosario. Es el proceso. Cuando alguien también trae un daño más grave, pues es ya en privado le hacemos ya una oración especial al, al que tiene ya un daño mucho más fuerte. Uh -huh. Como exorcista de la decís, pues, eh, ¿ha tenido situaciones así que atender difíciles o todas han sido de ordinario? No, sí, sí, hay, sí hay personas con posesión, afortunadamente son pocas, pero sí hay que atenderlos, ¿no? Mira, tú sabes que el maligno nos hace dos tipos de daño, un daño ordinario que es a la mayoría de los fieles que nos hace fríos en la fe, que nos hace andar en caminos del mal, en los vicios, ¿no? que nos hacen las adicciones, que nos hace estar llenos de, de odio, de otras creencias, ¿verdad? supersticiones. Es un daño ordinario, y el daño extraordinario cuando afecta a nuestra salud, nuestra economía, nuestras relaciones afectivas, o sea, eh, familiares, o cuando nos causa algún daño físico, nos golpea cuando afecta a la casa donde vivimos, que se llama infestación, cuando nos daña con determinados pensamientos obsesivos, ¿no? Ese daño, y sobre todo la posesión. ¿no? Y esto viene porque, pues, dijéramos, las personas a veces se retiran de los sacramentos o a veces tienen pues alguna enemistad o les hacen, mandan a hacer algún maleficio o porque voluntariamente incursionan en cosas esas que son esotéricas como eso del culto a la llamada santa muerte, incursionan en cosas que son, dijéramos, si en contra de la fe o algunos, desgraciadamente, hacen una invocación expresa al maligno. Entonces, por eso se sí afecta, pero todos se pueden este, liberar, este, curar, nada más que ya no se retiren de la fe, de acercarse cada vez más al Señor. Uh -huh. Bueno, volviendo más al tema de la parroquia, padre, ¿cuántos sí. templos atienden además al templo parroquial? Bueno, mira, hasta ahorita nada más atendemos este, hay un padre que está conmigo, atiende lo que era una capellanía de aquí, el santo niño de la salud que está aquí en la calle San Sebastián en la Martinica, ah. el padre Arturo, nos ayuda aquí con alguna misa, confesiones los domingos, pero sobre todo él ahora ha sido nombrado por el Señor su mismo capellán de allí de la parroquia del Santo Niño. Atendemos nosotros también pues cuando no está el padre que se pone enfermito el padre de Belén, el padre Rosando ah, sí. Zavala, Valer. Está aquí la otra capellanía que es los este Padres del oratorio San Felipe Nere, San Judas, ellos la atienden. ¿no? Nosotros atendemos también, más bien, el asilo de la Madre Asunta, María Asunta, la asilo de las madres misioneras de, franciscanas, misioneras de, de María, y luego también atendemos al asilo ¿verdad? que está ahí un lado del Santo Niño, del asilo de las Madres de Fátima. Es un como de, atienden a niños. Claro que pues, nos piden aquí también ayuda en los colegios, el Colegio América, del Casá, ¿verdad? aquí está a ver en la oriental el Colegio de las Madres Mínimas que es, se llama también Montesioca y algunos colegios de por aquí cerca, no Loma, San Juan, pa Juan Pablo II, pero los tenemos a los, cuando ellos nos piden, nos solicitan. Pero capellanías es prácticamente esta y la de este, el Santo Niño, que está atendida por el Padre Arturo. Yo también atiendo, pues dijéramos, las invitaciones o las peticiones de otras parroquias para que vaya a confirmar. Por eso también, este, qué bueno que aquí te digo, los sacerdotes vicarios que me. Eh, Apoya para estas ofensas, ahorita es el padre Andrés Andrade Oliva y el padre Arturo Pérez Márquez, arturo vicarios. está también como diácono ahorita están ejercicios porque se va a ordenar ¿verdad? el padre Rafael, Este guardado uh -huh. ¿cuáles son los horarios de misa dominical aquí en el templo parroquial? ahorita hicimos un ajuste a raíz de la pandemia tenemos aquí en la parroquia misa de 8, de 10, de 12 y de 2, aquí en la parroquia, y en el auditorio aquí anexo, tenemos de 9 y de 1. Origencia. En la tarde, aquí hay misa, en el templo nada más, de 6 y de 8. Los órganos de confesión, pues es en la mañana cuando terminamos la misa de las 7 y media, o en la tarde, o de terminando misa de 12, de a mediodía o en la noche terminando la, antes de la misa de las 8 a las siete o terminando la misa de las 8 ¿sí? Y los domingos, mientras están padres celebrando, nosotros estamos confesando. confesando. En la diócesis, esta es la única parroquia con este patronato de San Pío X. ¿Qué nos puede decir de este santo, padre? Mira, es el patrono de aquí, pero él murió hace 104 años. ¿sí? el 29 de agosto del, del 1917. ¿Por qué es la vocación a San Pío X? Porque mira, el padre pues Eduardo, en ese sentido, él puso como lema aquí de la, la parroquia Unidos en la Eucaristía. Podemos sabernos que San Pío X, tanto que es el patrono como de la catequesis, de los catequistas, como que es fue un gran promotor de la eucaristía, él dio las indicaciones y documentos necesarios para que los niños accedieran a la comunión porque ya en su tiempo no era frecuente que accedieran a la comunión. Él luchó mucho por cuidar la fe, cuidar la fe que en ese tiempo que le tocó vivir un tiempo de unas herejías muy devastadoras que socavaban los cimientos de la fe, que se llamó el modernismo. Ya por eso da muchos documentos entre ellos el sílabo él también nos dio una oración que compuso para los moribundos que ganan indulgencia plenaria. Sigue siendo, pues, verdad, un papa. Su vida fue muy humilde, en pobreza. De hecho, al final, cuando murió, solamente pidió que le diera una pensión a sus hermanos. Y este, su gran legado es el lema que él tomó, el recapitular todas las cosas en Cristo tuvo él esa gracia de ver que era necesario que todo tuviera Cristo por cabeza porque actualmente vemos que hay mucha crisis de fe, ¿eh? si hay mucha crisis de fe mucha apostasía, pero va a llegar el tiempo y es, eso es lo que lo celebramos en la Eucaristía, ya lo celebramos aquí sacramentalmente que llegará ese tiempo en que todo tendrá Cristo por cabeza no habrá ser humano que no adore a Cristo no habrá ningún ente, ninguna ni material, ¿verdad? Ni, este, me refiero, por ejemplo, a los astros, ¿verdad? O ser humano que no crea y no adore a Jesucristo y que no ponga en él toda ligera más su esperanza. Además de San Pío, ¿qué otras devociones tienen las personas de este cómodo? Aquí, además de San Pío, pues desde luego a la Virgen, ¿no? a la Virgen de Guadalupe a los dos corazones, ¿verdad?, que le tenemos aquí unas imágenes, ¿verdad?, a San José, y este, pues, tienen muchas devociones, pero básicamente queremos este, decirles que, o pedirles que principalmente sea esto, a la Eucaristía, San Biodécimo, San José, al Sagrado Corazón. Ok, continuamos en su programa Un Café en Gau, no sé si te está gustando el programa, dale like, comparte y regálanos estrellas. Continuamos. Bueno, pues fue un gusto estar aquí, mi padre, que nos recibiera en su parroquia y nos gustaría si pudiera darnos un mensaje final. Bueno, a ustedes, los de Gaudium, y sobre todo a los fieles, no solo de la parroquia, sino de León. Primeramente quiero decir, yo estoy feliz, agradecido con el Señor Dios que me dio esta gracia del sacerdocio. A Él gracias, gracias a todas las personas de mi familia, formadores en el seminario, compañeros sacerdotes, todos los que me han ayudado, han ayudado, apoyado siempre y me van a seguir apoyando. Gracias a todos, que Dios los bendiga y los recompense. Y el mensaje, vivimos tiempos difíciles, pero hay que tener mucha esperanza el Señor puede todo menos abandonarnos. Pongamos mucho empeño en lo que nos toca a nosotros hacer, mucha creatividad. Tenemos que poner todo nuestro esfuerzo, nuestra más uh, gran voluntad para salir adelante. Pero el mérito va a ser para el Señor. ¿no? Nosotros vamos a sudar, pero Él es el que va a trabajar. El mérito va a ser para el Señor. Siempre después de la tormenta viene la bonanza. Sabemos que después de estos tiempos, Difíciles que indudablemente se complicarán más, vendrá la paz, ¿no? la bonanza, la luz. ¿verdad? Siempre viene el día después de la noche. Esperemos con mucha confianza. Y para todos los fieles, pues, este, una invitación a que pidan por nosotros los sacerdotes. Necesitamos ahorita mucha oración. Para que el Señor nos bendiga con vocaciones a la vida sacerdotal y para que el Señor mantenga a los sacerdotes cada vez más fieles a este ministerio y más así, generosos y alegres servidores de su pueblo, de sus ovejas le damos la bendición muchas gracias Padre eh, sí, esperamos su bendición y quiero aprovechar para decirle que a través de nuestras páginas muy seguido nuestra audiencia le manda saludos le manda bendiciones y están muy al pendiente de su labor pastoral sí, porque nosotros los sacerdotes y los fieles pues no podemos hacer mucho gracias de la gloria de los sacerdotes de los párrocos son los fieles pues el Señor esté con ustedes y, con y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, pues, Espíritu Santo descienda sobre ustedes, de los acompañe siempre. Dios los bendiga. Muchas gracias, Padre. Continuamos amigos de Un Café en Gaudium y como ustedes ya lo pudieron ver, tenemos aquí la presencia, no, no es un holograma, no, no es una manta, no, no es una animación que hizo Rangel, sino que es Jesús Fuente, Jesús Chuy, qué milagro que te dejas ver. Hoy toda oportunidad venía pasando, dije, ¿qué están haciendo? Ahí están grabando, vi a los compañeros, dije, oh, es el Gaudium, vamos a llegar con un café. En ese subgustado programa, el café sin café en gaudí Sí, pero ya, ya están los termos, ya lo estamos encargando de la preparación. Esperamos para la siguiente temporada. Así es. Y ahora queremos comentarles nuestra edición de esta semana, que la portada se la dedicamos a San Juan Bautista, el último profeta. Es importante San Juan Bautista porque en él finaliza el Antiguo Testamento. Nos platicabas tú, Chuy, en tu nota. Es importante que recordemos que San Juan Bautista es el único santo del cual se celebra su natalicio junto con el de nuestro Señor Jesucristo y el de la Santísima Virgen. Esto es por la importancia que tiene San Juan como figura, el hecho de que viene a ser el último de los profetas, o sea, con él se cierra el Antiguo Testamento, pero a la vez como precursor en su persona y en su obra es el anunciador del Nuevo Testamento, el anunciador de Jesús, al punto que, bueno, es su primo, llega un momento en que eh, vemos a la Virgen Santísima visitando a su prima Santa Isabel, anticipando el nacimiento del mismo y eventualmente él bautiza a Jesús. Entonces, eh, pues, es de particular importancia que se dedique esta portada a él, y además porque hay varias parroquias en nuestra diócesis muy importantes que a ti te tocó visitarlas esta semana y que celebran sus fiestas patronales. Ya está quemando el siguiente periódico. <risa> <risa> <risa> <risa> bueno, las fiestas, lo ven en la siguiente edición, pero las... platíquenle. es, Gaudium, Gaudium siempre va un paso adelante. A ver, vamos vamos más allá. a nosotros mismos, o sea... Ustedes de eso aquí y nosotros en noviembre. De, de, de las visitas que hicimos a las parroquias de San Juan de Llanos y de Ocampo, hablaremos la siguiente edición a más detalles. Hoy les quiero, hoy les quiero comentar que estamos ya de fiestas. De hecho, en las páginas centrales. Ustedes pueden conocer un poquito más de cerca a los cuatro jóvenes que serán ordenados sacerdotes. A Roberto, a Pedro, a Hernán y a Jafet, que el día de ayer viernes concluyeron sus ejercicios espirituales. En la nota ustedes pueden encontrar un poco más acerca de sus ideas, pensamientos, lo que los motiva, cómo nace su vocación y más datos acerca de ellos. Échame la cámara. Por ahí han estado preguntando. Amigos, cuando subimos el video de ellos el lunes pasado acerca de cómo va a estar la logística para el tema de las ordenaciones, es importante decir que ellos nos han comentado, y a mí me dio una exclusiva, que solamente van a entrar 85 personas, familiares, amigos, conocidos de ellos, por cada uno. Y ellos se dieron 15 boletos para sacerdotes. Entonces, se espera que haya un aproximado de 60 sacerdotes. ...más aproximadamente... Eh, ...¿cuántos 8 por 4 hermano? 8 por 4 claro que sí, mira verás... 8 por 4 son 32... ...aproximadamente 350 personas... ...¿verdad? entonces sí... ...lo puedes seguir por... ...Radio Cristo Rey... ...por Semanario Gaudium... ...por el, la página del seminario también... ...y por evidentemente la página de la que yo... ahí desde la comunidad de tu hogar... ...desde tu eh, casa pueden seguir las oraciones porque pues a pesar de que estamos en verde, a pesar de que estamos pues aparentemente con muy bajos contagios y defunciones, pero todavía pues la pandemia está aquí y nos seguimos cuidando. Así es, así que no se olviden el próximo 29 de junio, estén al pendiente de nuestras redes para seguir para acompañar a nuestros próximos presbíteros y oren por ellos, eso es algo muy importante y queremos platicar y vamos a compartir nuestras opiniones sobre sacerdotes millennials que son estos muchachos que están a un pasito ya a unos días de ser nuestros próximos presbíteros. ¿Qué entendemos por sacerdotes millennials La palabra millennial sirve para, de alguna manera, ubicar a las personas que tienen aproximadamente hoy 30 años en su vida, entonces a ver, para eso no es ninguna palabra mala, o sea, tampoco crean que, porque precisamente en esta edición de San Juan Bautista, ustedes van a ver un artículo acerca de los sacerdotes millennials. y Chuy, que es un experto en sociología, que es un experto en el conocimiento de las personas y que hizo la nota, pues nos va a platicar un poquito más bueno, La nota de... no la hice yo, pero sí es un tema que me interesa mucho eh, últimamente reflexionar y lo hemos platicado incluso con el rector del seminario en otra ocasión, en otra edición de Gaudium, el hecho de que estos chicos que ahorita viven en el seminario, que ahorita están desarrollando su vocación, teniendo este discernimiento, eh, por nacimiento, por ese rango específico de edad, son millennials. Y no lo tenemos que ver como algo peyorativo o como algo que los haga menos. De hecho, necesitamos sacerdotes millennials porque son personas que van a entender a nuestra sociedad, a nuestros hijos. A algunos a nuestros nietos ya eh, que están creciendo en esta sociedad y que son personas que han nacido eh, frente a la realidad de la tecnología, de la cultura digital que ya impera en toda nuestra sociedad. Entonces no es que sea malo que un sacerdote sea millennial, sino que al contrario puede ser positivo. Que encuentre ese lenguaje y que entienda la manera de acercar el evangelio, de anunciar la palabra de Dios, de acercar los sacramentos a estas personas que hoy viven, sueñan, respiran tecnología. Sí, y es que es muy importante porque al paso de los meses se incrementó mucho durante la pandemia, pero muchos sacerdotes jóvenes ya están en las redes sociales, ya hacen contenido para redes sociales claramente evangelizador y los muchachos se están identificando con ellos. Claro, y eso algún día platicábamos tú y yo, Panchote, es importante también distinguir que el hecho de que la tecnología exista no significa que todas las expresiones tecnológicas son lícitas en el contexto de la evangelización. Digo, hay gente que se le da a hacer chistes, memes, eh, a hacer entretenimiento, y qué bueno, pero al sacerdote, a las religiosas, a la vida consagrada, a nosotros como evangelizadores digitales, pues nos corresponde otro tipo de expresiones y usando esta tecnología, pero eh, teniendo el contexto de la palabra de Dios. Así es, veíamos en aquella ocasión que platicábamos que algunas, algunas redes sociales sí pueden ser muy propicias para el anuncio del evangelio y otras no tanto. Por ejemplo, este tema de los bailes y demás, bueno, sí hay quien tiene gracia para bailar, pero hay quien tiene dos pies izquierdo como yo y pues ni para qué pero, eh, no para qué nos vamos a, a ah, es correcto para, ¿para, ¿para qué nos vamos, vamos a poner flores que no nos eh, exactamente entonces pero si ustedes sugieren que Chuy haga un TikTok, lo puede hacer. Sí, nada más por ustedes. Pongan su comentario acá abajo del video y digan, quiero ver a Chuy hacer TikTok y nos comprometemos a que eso va a pasar. O a Gabriel, que es el más millennial de los tres. También. ¿Quién? O nuestro coach, que allá, están allá está nada más echándonos Pero sí, también aquí el productor puede sí echarle los bailes. Es correcto. Entonces, está en el poder de sus dedos poner a uno de estos individuos a bailar. Así es, entonces vamos a continuar con este Café en Gaudium y antes vamos a recordar este, que pueden adquirir su periódico a través de su versión digital a través de www.gaudium.codipacleon.org también en los puestos de revistas de León, Guanajuato, Zona Centro y que nos pueden encontrar ya hablando sobre este tema también en todas las redes sociales en Instagram, YouTube, Facebook, Twitter también pueden escuchar el programa en Spotify, búsquenos como Un Café en Gaudium pero sin bailar y sin pastelazos <risa> Continuamos Bueno pues esto ha sido todo por esta semana Pero antes de irnos queremos dar un anuncio muy especial E invitarlos a que no se los pierdan Y este anuncio lo va a dar Panchot Si nos puedes ayudar Así es como ya es una costumbre Siempre nos andamos quemando los eventos y en esta ocasión queremos invitarte a que el próximo 10 de julio apúntale bien 10 de julio tendremos nuestro final de temporada desde un lugar fíjate bien fuera de León fuera de la arquidiócesis ¿sí? fuera no de México pero sí un lugar muy importante para todos los mexicanos si ya puedes saber dónde será ahí ponle a ver qué tan buen tino tienes pero eso sí te lo aseguramos es fuera de León, fuera de la arquidiócesis, ya está todo preparado ya están los termos listos ya están los tacuches también listos porque ahora vamos a irnos sé. de Ahí de, como diría por ahí un amigo mío de... de ¿Cómo se De gala. De gala, gala. ¿sí? vamos a irnos de gala, porque eso es el cierre de la segunda temporada de este programa que gracias a tu preferencia se ha ido consolidando. Entonces, 10 de julio, 6 de la tarde, final de temporada desde un lugar muy especial para todos los mexicanos. Así es, ya lo saben, el 10 de julio el café será para llevar y desde aquí también en exclusiva, Chuy, nos vas a poder acompañar. Sí, los voy a acompañar y me da mucho gusto invitarlos, resaltarles que no se pierdan este programa, el único programa que no tiene Bloppers, porque todas nuestras regalas <ríe> las publicamos. Es correcto. De hecho, ahorita terminamos la negociación para que fuera chuy. entonces, pues estamos de plácenes porque va a ir a ese lugar que ustedes el sábado 10 de julio van a saber. Así es, entonces, sin más por el momento, nos despedimos y recuerden, denle like al video, compártanlo. Donen las estrellas para continuar con este trabajo y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Saba, sab Acuérdense que el martes 29 es las donaciones 10 de la Así. mañana desde el capital, transmitidas por todas las redes sociales de la Arquidiócesis y también por el Seminario Conciliar.